La herramienta de la estrella no es muy utilizada, pero su resultado es bastante creativo. La herramienta del destello la vamos a encontrar justamente debajo del de rectángulo redondeado y aquí la tenemos. Para crear este objeto tenemos dos formas. La primera es simplemente clic y arrastrar y estamos creando un vértice interactivo. No te olvides presionar la barra espaciadora para moverte por el documento. Voy a soltar la barra espaciadora. Y ahora me va a generar un segundo trazo más o menos por ahí esa sería la primera forma, la segunda forma es dando un clic sobre la mesa de trabajo y nos va a salir las opciones de destello, puedes llenar aquí los valores que necesites yo simplemente voy a dar clic en cancelar, ahora voy a hacer un pequeño ejercicio creativo con un clic voy a seleccionar y valga la redundancia la herramienta de selección y desde una esquina shift clic y arrastrar hacia adentro o hacia abajo para que se haga más pequeñito lo voy a poner aquí por la mitad de la mesa de trabajo voy a presionar la tecla R en el teclado mira con el objeto seleccionado la tecla R y voy a presionar la tecla de Alt o de Option en una Mac Alt clic nos va a salir las opciones de rotación vamos a elegir 45 vamos a dar clic en copiar voy aquí a saltarme el tour voy a poner control D control D control D las veces que sean necesarias para crear este tipo de estructuras si tienes algún amigo interesado en este curso pues te invito a que lo invites Suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.